Muchachos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a compartir este masito que trae el combo legendario de regreso Wave y Leader. Antes de comenzar a dar la explicación del mazo, igual es darle créditos a Binx, que es un streamer que hizo justamente este masito acá y la verdad me ha encantado bastante por todas las dinámicas que tiene. Luego de los ajustes hacia algunas cartas que se han dado en este parche del 18 de abril, muchachos hemos visto que el líder está volviendo a retornar al metajuego. ¿Qué ha sucedido? La habilidad de líder acá, lo que han hecho es regresarla a algo parecido como Funcionaba originalmente solo que ahora Va a copiar solamente la carta de más alto poder Pero aquí tú puedes tratar de Acondicionar este, este escenario Justamente para que tú puedas sacar El máximo provecho de la habilidad de líder Usando Wave o incluso usando Sandman Lo de Sandman no me termina de convencer Mucho aunque la verdad también puede ser bastante bueno Pero más efectivo lo veo el combo De Wave porque acá estamos combinando también Otra carta que es She-Hole y si tú en turno 5 lanzaste Wave pues en turno 6 Vas a poder lanzar líder más She-Hole Y tratar de poder ganar la partida. Este último combo que les estoy explicando lo veo mucho más potente que el combo de Saman donde simplemente puedes lanzar al líder nada más. Este metajuego de acá está bastante interesante muchachos porque está muy movido, como saben ahora todas las semanas vamos a tener cambios de balance OTA también, entonces pues hay cartas que se van a debilitar, otras que se van a fortalecer y seguramente van a haber arquetipos nuevos también que van a estar saliendo de todo esto pero al menos este arquetipo de acá es un mazo bastante accesible Seguramente todos ya tienen casi la mayoría de estas cartas Que muchas de ellas son de serie 1, serie 2 Hay algunas también acá de serie 3 que están presentes Que definitivamente ya las deberían de tener estas alturas Y son cartas bastante buenas que les van a ayudar justamente a subir de rangos Vamos a comenzar a explicar rapidito carta por carta ahorita de este masito Y vamos a comenzar con Sunspot A pesar de que lo han bajado a cero de poder De todas maneras Sunspot sigue siendo bastante rentable en este masito Sobre todo porque hay turnos donde de repente no vas a jugar eh, completo digamos el energía en este caso en turno 5 vas a jugar a Wave por ejemplo vas a dejar dos de energía para que Sunspot las tome como poder y por ahí de repente van a haber algunos turnos donde a veces no hay buenos robos también y Sanspot ahí también se va a poder crecer un poquito más en poder y ahora vamos aquí con Iceman que cumple un rol muy importante en este metajuego debido a que hay un montón de Sandman que estamos viendo también en los mazos muchachos y qué es lo que va a pasar acá con Iceman que puede ser que Iceman le eh, incremente el coste a Sandman y con eso matas totalmente la estrategia del oponente si quieren rampear a Sandman lo tendrían que hacer todavía en turno 5 y ya duele rampear a Sandman en turno 5 ¿verdad? o si no eh, lanzarlo a Sandman en turno 6 ya no tendría ningún sentido ¿no? porque la verdad hoy para qué sirve lanzar a Sandman en turno final? en este caso pues eh, sería el mejor objetivo que podría tener Iceman en estos momentos o de repente por ahí también en subirle el coste en alguna otra carta de repente como aero tal vez para que sea más difícil que el oponente tenga que utilizar o le duela más utilizar un aero en turno final en lugar de otra carta tal vez prácticamente le puedes desactivar activar algún combo bueno a ese mazo más que todo, también por ahí de repente le puede subir el coste tal vez a Cera también de alguno de estos mazos que se usan con boons por ejemplo que explotan al final también que son interesantes así que Iceman acá ahorita con todos estos, estos arquetipos que se encuentran en estos momentos por ahí tiene un factor muy decisivo para poder ganar partidas luego aquí viene el buen escorpio también que siendo parte del equipo de control escorpio también va a tirar menos uno de poder a todas las cartas que tenga en la mano del oponente y he visto que en muchos de los casos donde yo he jugado con este mazo, el oponente no lanza nada en turno 1, inclusive a veces en turno 2 tampoco no lanza nada y ahí es donde pues Scorpion le puede tirar pues este, este debuff digamos de menos 1 de poder a 5 o 6 cartas en la mano del oponente y se vuelve demasiado bueno, como ustedes saben el mejor valor que un valor decente se podría decir que puede tener Scorpio acá, es que a partir de 4 cartas que esté haciendo debuff digamos en la mano del oponente ya de por sí es bastante bueno y de ahí para arriba digamos ya le sacas mucho más valor, y ahora nos vamos con Lizard que esta es una carta muy popular de la. Más usadas en diferentes mazos del metajuego Esta carta en este mazo de acá Lo que te va a ayudar es a ganar prioridad También sobre todo para que puedas Incluso habilitar a jugar otras cartas Que eso ya te lo voy a explicar más adelante Lizard es una carta muy interesante Que solamente tiene sus momentos débiles Si es que te juegas, estás jugando contra un oponente Que suele pues llenar este, las ubicaciones Pero si no, es bien difícil La verdad que le bajen el poder ahí a Lizard Y tu Lizard va a tener buena cantidad de poder Sobre todo cuando te enfrentas contra mazos De Sandman que ahora son muy populares Pues generalmente no te llenan tampoco las ubicaciones Y Lizard siempre va a mantener su poder original Así que eso es bastante genial también Y ahora seguimos con Mr. Fantasma que esta carta muchachos es una carta interesante en este masito, tiene una gran sinergia, ahorita les voy a explicar por qué también pero esta carta es prácticamente un 3-6 si es que le estás lanzando justamente a la mitad, si la lanzas en la ubicación del centro, pues eh, Mr. Fantástico le va a dar dos de poder a los eh, a las ubicaciones adyacentes haciendo justamente que te dé más chances de poder ganar alguna de las otras ubicaciones también y por ahí puedas habilitar el crossbones, el crossbone es una carta que va a funcionar bastante bien con mister Fantástico y te va a tratar de garantizar que lo puedas lanzar para turno 4 sin ningún problema, aparte de esto Mr. Fantástico recuerden que hay ubicaciones donde no se pueden jugar cartas, donde Mr. Fantástico puede dejar estos dos de poder adicionales y hacer que por esa diferencia nada más puedas ganar la partida también, ahora nos vamos con una de las cartas claves de este mazo que vendría a ser Wave, tienen que tener esta carta sí o sí. esta carta es muy importante acá porque esta es la que va a habilitar justamente el combo de líder con Chihol o el combo justamente que estamos hablando de Wave con líder acá, esta es una gran carta esta carta va a limitar incluso que tu oponente no lance más de una carta también En su lado de él en el turno final Generalmente tú vas a lanzar a Wave en turno 5 Y con esto pues aparte de que le puedes dar 2 de, de poder extra a Sanspo Por esas 2 de energía que no estás gastando Vas a poder digamos habilitar A poder tener un líder por 4 de coste de energía Y una She-Hole por 2 de coste de energía Y tu oponente mientras juega una carta Tú vas a lanzar She-Hole Encima le lanzas líder y además Estás que copias una de las cartas La carta digamos que tu oponente está lanzando Que tiene el mayor poder posible haciendo de que ganes la ventaja necesaria para poder terminar de ganar esa partida luego nos vamos con la carta disruptiva de este mazo que vendría a ser Polaris esta cartita acá te va a ayudar más que todo a molestar a los mazos de Galactus que también se están viendo bastante en muchas ocasiones el Galactus siempre te juega una carta de coste 2 una carta de coste 3, ¿no? rampea y después te tira Galactus no. generalmente es algo así la secuencia y ahí es donde cuando sabes que va a lanzar Galactus que generalmente va a ser en turno 5 pues simplemente con Polaris le arrastras alguna cartita al lado del y Generalmente tú vas a tener prioridad contra un Galactus por las cartas que estás teniendo acá. Incluso el mismo Escorpión también te ayuda a ganar prioridad, ¿no? Digamos, conforme los turnos van pasando con el debilitamiento de las cartas. Eh, el Iceman también te puede ayudar a ganar prioridad porque le puedes elevar el costo a una carta clave que el oponente hubiese podido haber sacado para ganar el prioridad. Y también tienes a Liz, al Mr. Fantástico. Entonces no vas a tener muchos problemas, la verdad, de poder contrarrear al Galactus porque vas a tener prioridad aquí. Lo otro bueno que también tiene Polaris es para poder bloquear ubicaciones también. En este caso, si el oponente ya tenía tres cartitas de repente en una ubicación y ya no piensa jugar nada ahí, de repente tú le puedes arrastrar alguna otra cartita que tenga en alguna otra ubicación. Incluso a veces salen estas ubicaciones con las ardillas o los raptores. Y por ahí con Polaris, pues mueves una de esas y terminas bloqueándole la ubicación al oponente. Haciendo de que puedas ganar esa ubicación sin problemas. Y ahora, muchachos, seguimos con Shanshi, que es una gran carta counter que tiene actualmente este juego de acá. Justamente para evitar que. Se proliferen bastante las cartas de alto poder. En este caso, Shang-Chi va a destruir todas ellas en la ubicación donde lo lances a Shang-Chi. ¿Y qué va a pasar acá? Que generalmente los mazos del metajuego tienen cartas altas. Por ahí vas a ver magnetos, vas a ver también Thanos. Por ahí, de, si te lanzan a Galactus, lo vas a ver a Null también, poniendo un gran poder o muerte. Entonces, acá Shang-Chi está perfecto para que pueda eliminar cualquier tipo de esas amenazas y así tú te lleves la partida sin problema. Y ahora nos vamos con Crossbone que esta carta, la verdad, me emocionó bastante volverla a jugar. Es una carta que no jugaba hace mucho tiempo y acá tiene mucho sentido jugarla, esta carta tiene 8 de poder muchachos, es una carta muy pero muy buena la verdad para el coste de energía que representa sobre todo porque ni siquiera se expone a un Shang-Chi, tienes que tener cuidado nada más de no lanzar el crossbones en Sander, por ejemplo o en Nidabelir porque ahí pues les hace recontraexponiendo a que lo pueda matar un Shang-Chi, pero si no hay esas ubicaciones y todas las ubicaciones no dan bonificaciones de poder por ejemplo acá crossbones va a ser GOT, la verdad, te va a ayudar bastante a ganar mucho poder y que sea muy difícil que el enemigo te pueda eh, digamos ganar en esa ubicación, eh, Crossbone acá su habilidad justamente dice eso, no solamente se puede jugar en la ubicación donde tú vayas ganando y por esa razón es que tienes a Lizard, tienes a Scorpion tienes también a Sunspot por ahí de repente que te, que gracias al poder de repente que va eh, que va adquiriendo la energía que no gastes también te puede ganar la ubicación también tienes a Polaris que tiene un gran poder también que por ahí pues si es que no jaló ninguna cartita, eh, no habían cartas de coste 1, coste 2. también te puede ir ganando la prioridad y acá es importante que vaya ganando la ubicación y esto es lo que hace justamente todas estas cartas sinergiando con Crossbone, incluso acá Mr. Fantastic también pues al momento de que te pone los de poder en los adyacentes, también por ahí te está habilitando en que vayas ganando una ubicación y te garantiza prácticamente que lances a Crossbone en turno 4. Y ahora sí muchachos vamos a comenzar con el plato fuerte hablando de líder, esta cartita de acá que hace mucho tiempo que no se estaba utilizando debido al nerfeo en la habilidad que le hicieron, pero ahora que está de regreso líder, la verdad se está volviendo bastante bueno con este masito de acá, con este combo que tiene con Wave y justamente eso es lo que les quería decir, si no tienen a wave, si no la llegan a robar y no la llegan a lanzar en turno 5, pues la verdad líder no va a valer mucho la pena de que lo puedan jugar ahí, porque si no el oponente generalmente les va a lanzar varias cartitas y solamente van a copiar una que tenga el más alto poder y generalmente eso no, no les va a ayudar a ganar dentro de la experiencia que tengo con este masito, eh, líder acá también puede ser funcional, si en caso no llegaste a lanzar a wave, de repente por ahí el oponente te juega un sandman y con esto sí te da la oportunidad de repente de que si tú llevas ganando dos ubicaciones de las tres posiblemente lanzando líder ahí de repente en el turno final le puedes terminar copiando el doctor doom o un magneto de repente en ese lugar y terminas ganando la partida incluso van a haber momentos también donde te puede jugar un galactus el oponente y al final de galactus solamente te está jugando un null por ejemplo y ahí es donde si no tienes prioridad pues con líder puedes copiarle ese null y puedes tener también ese poder y terminar ganando la partida creo que todos los mazos donde va a poder entrar líder en estos momentos van a ser mazos justamente donde tengan que restringir al oponente que no juegue más de una carta porque de esa manera es donde tú le vas a poder sacar el máximo provecho al líder y vas a poder incrementar tus chances de ganar como te decía wave y sandman creo que vendrían a ser las dos únicas cartas más o menos que conozco que podrían hacer justamente que el líder pueda ser viable nuevamente en este metajuego y bien muchachos ahora pasamos a américa chávez que esta es una carta también bastante buena para poder comprimir el mazo ahora recuerden que la habilidad américa chávez está que se va a encontrar al fondo del mazo verdad en la parte inferior del mazo esta va a ser la última carta Prácticamente el mazo siempre. Y en turno 6 obviamente te va a garantizar que la robes. Esta carta te puede dar cierta presencia de poder también incluso contra los mazos de Sandman por ejemplo. Que te suelen jugar desde cartas altas. Por ahí de repente una América Chávez también puedes jugarla de repente en turno 6. Y puede garantizar de que ganes en una ubicación. Y termines de repente ganando también así la partida. América Chávez es una gran carta. Pero si en caso buscan algún reemplazo por ejemplo eficiente. Hacia América Chávez la pueden reemplazar por un Aero. O lo pueden reemplazar también por un Doctor Doom. Recuerden que estos combos de Wave, por ejemplo, puede ayudar incluso que juegues América Chávez con She-Hulk también. Puedes poner. 18 de poder en una sola ubicación Como también podrías poner 9 de poder Distribuidos en una de las otras ubicaciones ¿no? Ubicación izquierda 9 de poder Ubicación derecha 9 de poder también Y con eso podrías ganar O sea esa sería digamos la chance que tú tienes Si es que ves que el líder no es muy viable De jugarlo justamente en esa situación Y hablemos un poquito más de la habilidad de América Chávez Muchachos como América Chávez se va hasta el fondo Del mazo es como si estuviese jugando solamente Con 11 cartas en lugar de 12 ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que tú robes una carta hasta el turno 5 porque recuerda que en turno 6 robas América Chávez Pero hasta el turno 5 Cada carta que tú estés robando va a tener una probabilidad más alta de ser robada justamente ¿no? En este caso como son 11 cartas en lugar de 12 Pues vas a tener una probabilidad un poquito mayor de que puedas robar alguna carta que tú desees Hasta que justamente en turno 6 ya te salga América Chávez y ahora nos vamos con she una carta realmente formidable y esta carta es la que de verdad le va a dar sentido a este mazo porque sin la presencia de she acá Wave estaría por demás ya que si tú lanzas a Wave igual no podrías lanzar otra carta por coste 2 que no sea she Esta es una carta muy buena que tiene un gran poder que puede ganar una ubicación sin problemas y que si va acompañado de líder imagínate las locuras que puede llegar a hacer. Es una carta muy bonita, es una carta ya de serie 3 muy accesible para todo el mundo y espero la verdad que puedan disfrutar este mazito acá. Ya acabamos con la explicación teórica muchachos y ahora sí pasemos a ver los gameplays, entonces seguramente de acá no sé para mayo probablemente podría estar hablando de las cartas del mes de junio porque es que si hablo ahorita de eso la verdad muy poca gente le va a importar o muy poca gente le va a interesar porque eso está muy lejos todavía de llegar, nadie está buscando ese contenido entonces en eso también tengo que estar viendo en qué enfoco mi tiempo. Ya, ya aprendí que a veces Adelantarme demasiado un contenido pucha, Hace que tenga muy poquita visas También en un video Ok, tenemos Está bien eh, Gracias por el follow ¿Cómo estás Matatán? Muchas gracias por el follow Bienvenido viejo ¿A ¿Alguien más le creció el juego? Yo estoy usando PC ahorita Y no pasa nada menos mal hasta el momento Ok Está mm, que este pata se le, se le fregó Mala ¿eh? Lo que necesito es que no juegue al medio, viejo. Si, si no juega al medio, tengo la chance de sacar a Crossbone. Si no, es jejeo. Tengo que estar ganando la ubicación. Dime que no vas a jugar. Bueno. Ah, qué maldito. Ay, ah, también juega Jaggernaut. No, ah, ya, ok, gracias. Muchas gracias, viejo. Eres lo máximo. Oye, tengo para jugar She-Hulk acá, eh. No, pues con, con Wave se combina mejor, ¿sí o no? Mires que Crossbone pone... y Es más, tengo... Ah, oh, Jeff. Ok, ok. Pronto lo va a tener yo. No te preocupes. Pronto lo va a tener yo. Ok, perfecto. Crossbone seguramente tiene profesor X acá, ¿no? Bueno, tiramos esto por acá. No debo gastar energía si quiero hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Ahora, el problema es que, güey, cuesta dos. Ya. Yeah. Let's go, baby. Sí, voy a gastar los 6k en Jeff. Voy a gastarlos, por supuesto que sí. Tengo, o sea, lo bueno es que ya tengo los tres Big Bats uh. A ver, vamos llevando la Ah no, no puedo jugar acá, ¿verdad? Esto acá sí Esto lo dejamos acá Nomás para hacer espacio de que vaya a clonar otras cosas Porque creo que no hay más, ¿no? Vamos a tirar Snap y vamos a ver cómo va la cosa ahí Dime por favor que lo vas a hacer Dime por favor que lo vas a hacer A menos que él también tenga un líder por ahí pues, A ver, vamos a ver qué tal va la cosa, ¿eh? Vamos a ver qué tal va la cosa. ¿Cómo estás, adicto? Muy buenas noches. Muchas gracias. A ver, sigamos. Vamos a gastar, viejo. Hay que gastar en Jeff. Lleves Jeff una gran carta, viejo. La quiero a Jeff en mi vida, viejo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Bueno, eso está, está bueno. ¡Ala ah, viejo! ¡Oh! Yeah. ¡Ay viejo! ¡Qué bonitos tiempos! ¡Ah! ¿eh? Vuelve la nostalgia nuevamente de utilizar al líder viejo. Regresa la nostalgia, eh. Esquilo por acá, muy bien. ¿Este de aquí es Lactus también? Tengo que guardar Tengo que guardar a esa, a esa Uy Tengo que guardar esa Polaris yo, Si esta Polaris es oro ahorita Esa Polaris es oro ahorita Ok Perfecto Yo le voy a ir ganando acá No le tiro Snap acá Porque se va a dar cuenta Que tengo la jugada acá Para fregarlo Vamos a jugarlo así nomás Listo. Ay viejo. Tan obvio el Galactus. Esto lo vamos a poner acá para no... Ah. Wave. ¿Verdad? ¿No? Claro, esto mejor lo ponemos acá. hacer. Si me he comprado a Jeff, todavía no, porque no abro los cofres aún. No saques, por favor, al, al líder. Lo único que te pido. Ya, ok, genial. Perfecto, muy bien. Ya está, lo hiciste linda, viejo. Perfecto. ¡Ah, perro Vamos Monkey con Valkyria Creo que no Pero Valkyria Más o menos Se encaja como que En 3, 4 masitos buenos Ok, por acá Puede ser que sí El bluff Así como el póker, Igual es Puede ser igual eso eh. Pero digo Habiendo ahorita La posibilidad de líder Ya no me arriesgo Ok, esto por acá No sé Es que, van, es que ahorita Lo bueno es que hay formas De contería al líder Viejo si veo que están saliendo muchos líderes Voy a cambiar el mazo Pero ahorita primero todavía quiero Quiero jugarlo más este masito Porque me está gustando bastante Sobre todo por la novedad del líder Uy, oh, este man se va a ir al otro lado, ¿no? Pues bueno No me queda otra Va a hacerle la mague de todas maneras Va a hacerle la mague Ya, lo bueno es que el crossbow si, El crossbow también se va a ir al otro lado, ¿no? Ah, qué pesado No lo voy a poder jugar bien al crossbow acá Bueno De todas maneras está bien, ¿eh? Que esté el crossbound a la derecha mm, Sí, sí, es lo único bueno acá que puedo hacer Ya bueno, hay que jugarlo acá directamente Para no, no, no pasar la vergüenza justamente Que se lo lleve al otro lado ¿Cuál es la novedad del líder? Pues la novedad no sigue, sigue funcionando como antes Solamente que ahora con unas condiciones más Solamente copia la carta más Con el poder más fuerte en, en el lado de tu ubicación Y esta. está y le han suavizado más la habilidad Pero es como a, a como funcionaba antes originalmente eh... Uy, acá necesito que no baje líder ni g viejo Para poder jugar bien, bien, bien, bien, bien Ojalá, viejo Si no, si no baja, a ver Si no baja al menos g estaré contento Si baja líder ya no importa pero si no baja... ¡Ay, oh, let's go! Tiene cuatro cartas en la mano todavía. Ah, miércoles, de verdad. Eso se va al diablo. No sé cómo voy a hacer para ganarle acá. Son 18 puntos de poder, ¿no? En realidad son 15 porque si llena la ubicación... Ya, ya, ya, ya. Pero igual no es... No sé cómo voy a ganar esto para serte franco, ¿eh? No sé cómo voy a ganar esto para hacerte franco. Sí pues, se puede ganar, pero... Líder no es la... Líder ahorita no es la respuesta acá. Creo que es todos así. Él juega primero. Él puede jugar una sola carta aparentemente, ¿no? Yo jugaría las dos al medio, ¿eh? Porque es más probable que juegue a la izquierda. A eh. la izquierda tiene más segura de ganarla. Acá yo pongo 18 puntos. 20 puntos. Él necesita 12 puntos para ganar. Lo cual es más difícil. Pues vamos. No miras que tiene líder ahora. Ah, ya, yeah, ok. Ah, no ganaba así, pues viejo. No ganaba así. De todas maneras, es una jugada fuerte. Mira que yo lo hubiese ganado por un punto a la izquierda nada más, eh. Ah. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Está bien. Está bien, let's go, baby, let's go. ¡Toma! Cuatro cubitos, viejo, vamos. ¿Saldrá en la sección definitiva? Eh, no lo sé, ¿eh? la verdad, eso no lo sé. Yo que sepa, las, las variantes de los bundles son exclusivas de los bundles. O sea, ya no hay manera de conseguirlas, por lo que tengo entendido. Porque esa es la gracia, ¿no? Que tú las compres durante los bundles. Si no, pues imagínate, entonces no compras nada y después esperas que salga pues, en alguna oferta o algo así, ¿no? Ok, esto por acá. Mmm, da que como me molesta eso, eh. Eso me molesta bastante el combo con Wavebone. Vamos a poner esto por acá, nomás pues no queda de otro ahorita. El tema es que si sí él tiene Darjo acá... Ah, bestia, ah, miércoles. Ya, yeah, Wave acá igual puede funcionar en turno 5, creo Ah, menos mal que Bessia no le salió perfecto Porque si no... ¡Oh! No, viejo, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Lol! Mm, bueno Ah, ¿por qué? A ver, espérate Podría ir poniendo una vez Shihol acá aprovechando. No sé si tenga Shang-Chi no lo creo la verdad. Ponemos este Sanspo por acá, ¿sí? Porque si no después no podemos jugar She-Hulk hasta el siglo. Sí, yo, yo pienso que esto está bien. Y luego poder jugar Scorpion y Mr. Fantasy de repente. Darjo ahí. Debe tener las roquitas o oh, en todas maneras es pesado las rocas. Shang-Chi, acá me puede arreglar las cosas, ¿eh? Bien. Salió el man, viejo. Esto se puede ir acá, sí. Necesito que él tenga prioridad, ¿verdad? Creo que se le puede ganar. Espérate, van a, sa van a sacar al Dark Hawk, Dark Hawk, Dark Hawk. Espérate, acá el problema es el siguiente. La roca va a tener 6 de poder, así que acá... Bueno, con She-Hole se le puede ganar y con Shang-Chi, ¿verdad? No debería ser difícil. Oh, Vamos a ver. Claro, con las rocas y... Sí. Las rocas, probablemente Rock Slide lo tiene sí o sí acá. No jugó nada. ¡Ay! <risas> ¡Ay! Oh, solamente va a poder jugar una cosa nada más. Pero igual no puedo cantar victoria, ¿eh? No puedo cantar victoria acá. Justamente he dejado este espacio para que Shenshi salga con todo, viejo. Ojalá. A ver. ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! Ahí estamos. Y Roquita nada más tenía, ¿eh? ¿A quién está bosteando Roca? ¿A quién estás bosteando, Roca, eh? ¿A quién estás bosteando? Dime a quién vas a bostear. Victoria. O sea, hago las misiones después del reset. Hago las misiones, canjeo todo lo que tengo que canjear. Y luego, pum, me pongo a abrir los cofrecitos. Eh, ¿Esto por acá? Vale más la pena, ¿verdad? Vamos por acá. Hay un gruto ahorita que ha salido. Así que eso me puede favorecer al crossbomb. A ver, Nova Roma... Mm. Los de subs los de subs Incluso si gustan pueden venir antes Para hacer rapidito la apertura de cofres Hace un rato estuve acá con Strike Y Strike abrió sus cofrecitos aquí mm. ¡Ay no! ¡Ah mira! Se hace el canchero todavía Se hace el canchero Viejo Ya Vamos a ver si me funciona ¿no? Nah, qué pendejo. Eh, electro. Ah, bueno, con razón. Ya imaginaba por qué el Marder World tenía conexión Lizar con Con Electro. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, vamos a ganar esta vaca de una vez. Y de ahí pensamos en lo otro. El problema es Octopus. Ok, Shang-Chi. Mira, acá todavía tengo la esperanza de que salga de que salga la chica esta. Tengo la esperanza todavía, eh. Si sale Polaris, gano la partida acá le hago Snap encima. Sí, pues, pero qué, ¿qué hacen los subs abriendo los cofres si no hay moderadores, viejo? Para que, para que estén poniendo las predicciones, eh. Tan, tan ociosos los moderadores hoy. Ya, está perfecto entonces. Ah, espérate, él puede ir a dos lugares, no necesariamente. ¿A dónde va ahora? No creo que quiera ir a, al medio, ¿verdad? No le tiro es snap Porque si no va Es capaz de cambiar su jugada Espérate Si él elimina ahorita 4 cartas 5 cartas Igual tiene para lanzar muerte Y aún así no ganaría, ¿no? Si tira null tampoco no ganaría Tiene 10 de poder nada más no creo que haya nada con lo cual me pueda ganar, ¿no? Oh, vamos stop. Este... <risa> el último segundo tiré esta <risa> Bonday, ¿cómo estás? Muchas gracias por, la... por el follow, bienvenido Ok, let's go A ver, vamos a ver si se la comió fuerte o no, ¿eh? Nada, ¡Ah, se la comió! ¡Ja, <risa> <risa> Se la comió re fuerte, viejo. Cuatro cubos, eh. Cuatro cubos, viejo. Se la recomió, eh. Te faltan 200. Vamos ahí con Galacto, viejo. Oh. ¡Toma! Vamos. Sí, cuando salga la tienda nueva. Así es. Cada vez que sale la tienda nueva, así es. O reset de tienda o tienda nueva. cuando se actualice la tienda. Correcto. Mm, mm, mm, mm. Ok, esto para acá. Vamos ganando los extremos, pero porque vamos a poner Mr. Fantastic al medio, ¿verdad? Uy, 5 cartita, viejo. Es como si fuese un 2-7 el Scorpio Kaon. Un Devil Dino Galactus es viable. Débil Dino Galactus. Pues. Me parece que sí lo han estado utilizando con Dino también al Galactus. Pero tiene que ser Galactus con Thanos. Eh, para que pueda ser viable. Ok, eso está genial acá. No me hago más problema. Ganamos en dos ubicaciones. Ya, acá estaría bueno, viejo. Nuevamente una wave, eh. Ok, corre de nuevo para tirar más piedras. ¡Oh, wow, wow, wow, wow! ¡Toma, perro! Eso, viejo, vamos, vamos bien. Mira, mira ese crossbone 4-8, viejo. Es una... ¿Qué carta lo supera en poder? ¿4-8? No hay pues, ¿no? Creo que es el más alto en 4-8 Bueno, 4-10 vendría a ser Tifo y no Pero este man es un 4-8 limpio, viejo Vamos bien Buena cantidad de poder Ya, aquel problema es que no me ha tocado Ese es el gran problema uh, ¿Qué hago acá? Ese es el problema Si hubiese salido Wave hubiese ganado la partida pero ahora como no me salió wave, estoy en problemas Podría tirarle... Es que el problema es que tirarle Zampot es que tiene Killmonger Lo otro es jugarle de final, ¿no? Que me ganen las ubicaciones y jugarle de final es pues lo único que puedo hacer, creo Si le juego Sunspot acá ahorita y lo nutro... Sí, yo lo sé, yo lo sé. Estaba pensando en tirar Sanspo nada más igual le iba a costar dos. Pero el tema es el Killmonger, acá me malogra todo. Pero da igual, ¿no? Igual lo. Tengo que hacerlo, igual es la jugada, creo. ¡Ah! ¡Ah la miércoles! Le tiene Iron Man acá, viejo lo que se viene. Ya. Pues acá lo que puedo hacer es esto Ya queda igual Ponemos el shang acá O ponemos a Vulture, ¿verdad? Para no darle mucha información de lo que tenemos Porque probablemente si pone Killmonger Pues él pensará que ya ganó la izquierda Necesitará poner 3, 4 de poder adicional Nada más para asegurar Pero ya con Chihola ahí se le complica A ver Creo que es lo único que puedo jugar acá porque el líder acá no funciona. Tiene 7 cartas viejo. Aparte que se ha guardado Korg. Se ha guardado Bast. Que están con coste cero ahorita. Más las 5 cartas que tiene ahorita ahí. Eso está complicado. No creo que le vaya a ganar acá. No creo que le gane acá verdad. Tiene que poner cosas al medio Ya vamos a dejar que Por dos cubos, vamos No jugó nada al otro lado Mira, ve qué sorpresa eso, eh Ya, jugó dos cartas ahí Ya tiene diez. Hay monkey No tiene No tienes No tienes Killmonger No tienes Killmonger Ay, toma Eso, perro Vamos Toma, perro Ahí está, pues, viejo Para que vea y eso te ayuda a que tengas más perspectivas de juego Cuando estás jugando contra oponentes también Porque dices, ah, ya yo he jugado este mazo Y esta vaina se juega más o menos así Esto se piensa así, esta es la lógica más o menos Para jugar este mazo Para ganar, a ver, no sé, no he no jugado contra Petro ahorita Así que no sé qué tan difícil va a ser ¡Oh! Acá tenemos un gran problema eh Tengo que jugar esto acá porque el trono espacial De repente se va a mover en este lado Vamos a jugar acá, sí. ¡Volvió el internet, perro! Oye, no juega nada el man. Ya, a ver. Acá tengo que tener mucho cuidado. Yo prefiero jugar todo esto acá. Ahorita. Porque si lo juego al otro lado, el trono espacial sí me puede ganar con el, el crossbone, ¿verdad? O sea, sí, me, sí podría jugar algo más grande. Ya salió para ver. Ah, ah mira, ya salió allá. <ríe> Tengo para ganarle acá, creo viejo. No parece, no, no parece estar difícil ganarle acá. Bueno, vamos a sacrificar un snap y vamos a ver qué tal, ¿ya? Igual hay buena cantidad de poder ahí de parte de Crossbone. Y tenemos que ver si es que si la ubicación cambia a favor de nosotros... Cazar. Nice. Está bien. Aunque igual 2-4. O sea, puede llegar a, a llegar hasta 11, ¿verdad? Pues digamos que tampoco estoy en, la, en el mejor momento. ¿eh? Si hubiese salido Wave acá, ganaba la partida 100%, viejo. Tirarle Scorpion acá no se sea buena idea. Dos Lizard creo que están más sólidos ahorita, ¿no? Tirarle dos Lizard juntos acá para asegurar el 10 de poder. Lo otro sería jugarle al final los Lizard. Que She-Hulk cueste 1. Más dos dos Lizard. Y ahí puedo tirar todo, todo, de, todo de lleno, ¿sí o no? Mejor todavía para decidir dónde voy a lanzar los Lizard ahorita. Ah, pero tengo Sanspot, así que vamos bien con Sanspot ahí se carga de paso. Que.. Ah, pero a mí me a mí me interesa eso, eh. Lizard igual ya. Todo acá. <ríe> ¿Cuánto llego? Estoy llegando a 14 puntos de poder acá, eh. Ah, vamos, vamos, ve, no sé, todavía no pasa nada, no pasa nada. Espera, espera, espera. Ultron. ¿Qué más ha lanzado acá, Wasp. ¡Toma, perro! Pues, haría... Trataría de, de sacarle todo el dinero posible antes de dar este sombrero, en todo, en todo caso. Eh, lo veo imposible igual. Te daría un precio tan alto que no lo podrías pagar, seguramente. Así que, está difícil eso. A ver, esto acá, sí. O sea, tú como bueno me quieres comprar el sombrero y ni siquiera estás suscrito al canal, viejo. ¿what the fuck? No tiene sentido eso. No tiene sentido eso. Tú, como millonario, me vienes a ofrecer toda la plata del mundo por mi sombrero y no me lo demuestras habiéndote suscrito al canal. No tiene sentido. Eh, por lo menos, no, ¿dónde compraste el sombrero? No, eso del sombrero lo compré en Estados Unidos y fue muy rebuscado, la verdad. No lo, no lo encontré así de fácil, me tardé demasiado para buscarlo. Así que por eso también lo valoro bastante. Es verdad, pero bueno, he estado haciendo cosas en la mañana. Ah, he estado haciendo diligencia, ch chiquilla. Ok. Esto no me gusta. Uy, eso está mal, pero Mr. Fantastic. Pucha madre. Hombre. Tendría que poner Mr. Fantastic acá mil veces, ¿no? Ya, yeah, pues bueno, Crossbone para que vaya al medio. Pero es que no me gusta la roca. Oh. Este man es el Sandman, ¿verdad? Podemos jugar esto acá Y después podemos jugar Crossbone al medio de nuevo Es una buena carta, ¿eh? Él va a querer seguir jugando ahí, ¿no? Ok, jugó al otro lado, muy bien Sandman seguramente Ya yeah. Correcto Ya, yeah, acá da igual jugar este Voy a jugar acá este man De poder altísimo y luego jugaré Shiholo o América Chávez por último. Buen poder en realidad ahí. Ojalá que sea suficiente. Mi famosa diligencia ahí dice. Claro pues chiquilla. La diligencia con todo eh. Ella dice que va a hacer sus pagos al banco y todas esas cosas pues viejo. Ok 10 de poder. Magneto me mueve. Ay. Pues ahí sí me malogro un poco la cosa. ¿Qué tienes acá? ¿Aero? Probablemente sí. No, pero si es Aero no, no ganaría. Si es Aero no ganaría. Tendría que tirar a América Chávez acá, pero... A ver, Magneto. Ya sacó Magneto. ¿Qué otra cosa tiene acá para jugar? Yo tengo la priva acá, eso es lo malo. Mil veces obviamente a la, a la derecha está más cómodo jugar. No, no tengo nada mejor que jugar también. Si tira Shang-Chi me da ganar. Pero bueno, acá está el riesgo viejo, vamos. Toma, perro. No calculó bien. Toma, perro. Y ahora va a estar más interesante. Porque como van a estar haciendo los balances OTA. Va a estar más este. Va a estar más bueno todavía eso. Tu segunda INE variante Misty. ¿Cuál variante tienes? Que el fun? Ya muy bien. Vamos a tirar esto por acá. Y acá lo genial es que. Pero es que Polaris no me va a servir ahorita con Sunspot creo. No me sirve con Sunspot acá ahorita. Es muy arriesgado poner a Sunspot con Polaris. Uh. Si lo pongo el man va a dejar de jugar y me va a ganar esa. Me la gana sí o sí. Y no tengo cómo ganarle, eh, ¿verdad? ¿El, el, el trono espacial. Eh? ¿Crees que toquen a Shang-Chi? No. Según lo el equipo de desarrollo, no. Por el momento no. Ok, a ver. ¿Qué me queda por jugar acá? Me quedaría por jugar Polaris en este lado en todo caso. Para no este. Mejor ahí, creo, viejo. Y acá puedo tirar Shang-Chi, lo puedo eliminar una de esas Sandspool, ¿verdad? Aprovechando una vez. De una vez, creo. Aprovechemos una vez y, y, y usamos Shang-Chi acá porque creo que no va a haber otro momento. Ah, el Electro no lo puedo jalar con. No lo podía jalar tampoco. Ah, ese está bueno para ponerlo acá. Puedo tirar líder al medio igual y que copie algo de la izquierda, ¿verdad? El problema es que puede lanzar varias cosas. ¿Para qué carta? Esa es una variante ya. Bueno, de Galactus, por ejemplo. De Thanos, de Thanos. Me encantaría tener la variante de Thanos, que es la de Chibi, que está sosteniendo su, su globito. Esa está brutal, viejo. Esa me encanta. Esa variante, por esa variante, lo doy todo. Te doy el sombrero, toma, eh. Hit Monkey, buena carta. Bueno, yo sí le he visto jugar varias veces a Hitmonkey en rango infinito hacia arriba, eh. ¿Qué variante de Doctor Doom es más bonita? La de Alex Lorz. Ah, si tú me hablas ahorita de artista no recuerdo, pero... Me parece que me gusta más la, la de... La de Chibi, no. Creo que la que está con los brazos cruzados está muy buena también, ¿eh? Ya, ahí tenemos para ganarle. Ahora solamente falta utilizarle líder nada más acá. Líder, líder. Líder está súper bueno acá, líder. Líder está súper bueno acá. Tomamos la ventaja con líder. Si él quiere utilizar algo por ahí, pues Snap. Esto y ya está, que venga lo que tenga que venir. A mí me gusta más el que está como una ciudad Galactus y se ve enorme. Claro, esa de Galactus me gusta. Esa de Galactus me gustaría tener. Esa es la que tiene Bad Mesa, incluso. Eh, me encanta bastante. La de. La otra, la de Thanos. Me encanta la Chibi. Esa me encanta. Está excelente. Y la de Kang me gustaría tener. Hay una de Kang que está como que se ve el medio, medio cuerpo de Kang nada más. Uy. Nice. Ya está. Funcionó bien líder acá Toma perro ¿Cómo estás Sharto? Que muy buenas noches Bienvenido también ¿Cómo va? Y listo muchachos, ya se han terminado las gameplays, espero que hayan disfrutado todas las batallas que han habido acá, la verdad este mazo me parece muy bueno, muy agradable me parece muy bonito sobre todo que pueda traer cartas a la vida de regreso como en este caso Crossbone, no solamente estamos hablando de líder, sino también Crossbone me parece una carta muy linda, este mazo de acá con todo el metajuego que hay en este momento y como ustedes han visto todas las gameplays, está normalmente para rankear sin ningún problema creo yo, me parece que es un mazo bastante bonito, es un mazo bastante contundente también, es un mazo que les puede dar mucha victorias incluso pueden llegar hasta ganar 8 cubos con este mazo sin ningún problema es un mazo muy interesante como ya les dije que hay algunos reemplazos con América Chávez que ya lo pueden hacer también y espero que les vaya súper bien es un mazo muy accesible que creo que mucha gente ahorita que está eh, digamos entre nivel 1000, 2000 de colección creo que lo podría armar sin problemas e ir con todo por ese rango infinito y ya saben muchachos por las noches me pueden encontrar siempre en la plataforma morada estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por la nochecita y si tienen cualquier duda o consulta ya saben o lo pueden hacer aquí en la descripción de este video, lo cual yo agradecería bastante, le pueden dejar también una me, me gusteada aquí y si no pues se pueden ir a la transmisión a hacer la consulta que ahí en vivo también les puedo responder las cositas o las dudas que puedan tener, así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti